Los centros de internamiento, la verdad es que para mí es un cárcel, es una cárcel. nosotros siempre tenemos ilusión de ir a Europa y eso es porque no queremos estar allí y si nos, nuestra familia nos necesita, necesita nuestro apoyo nuestra ayuda y no lo podemos hacer desde Senegal es mejor salir bueno o sea que sea Europa u otro sitio, pero donde puedes conseguir algo, algo de dinero para, para mantener tu familia. Es por eso siempre tenemos opinión de salir. Yo me fui en 2007, pero en 2008, 2008 teníamos guerra, empezó guerra. Y todo el mundo, casi todo el mundo estaban saliendo del país buscando vida y, y estaban llevando familias, hijos. Estaba fatal, situación muy... Complicada. Solamente yo vine aquí para buscar trabajo, para uh, encontrar, buscar un estudios y bueno, como todo el mundo, no, no solamente extranjeros, como todo el mundo y en España a los españoles o de, de gente de otros países. a visitar al, al CIE, a un amigo, bueno, es un, un cuñado, él hace cuatro años tenía su trabajo fijo, claro que no, no le habían hecho los papeles, y justamente la policía le agarró y hace, hace dos semanas que estaba ahí, nosotros no lo sabíamos, la única familia que, que él tiene acá, más cercana somos nosotros. Él iba por la calle en bicicleta, era como la, la una de la madrugada, Iba ya a dormir a casa y lo abordaron cuatro patrullas, lo acorralaron y se lo llevaron. La, la mayor parte de personas que yo he visitado han sido personas que han sido detenidas en la calle, en la calle o en un locutorio o, o a la salida del tren. le dijeron que estaba detenido, le pidieron la documentación, lógicamente no la tiene, por eso está ahí, y lo cachearon y él te llevaba dos móviles encima y se lo quitaron le dijeron que seguramente será robado. Desde el 2007, cuando yo estuve con este problema, uh, yo estaba firmando aquí en, en, en Barcelona, en juzgado, juzgado de Barcelona. Estaba firmando cada el 15 y cada el 1. El otro día lo llevaron a juicio entre el juez y el juez le dio la libertad, porque lo acusaban de robo. Y cuando salía por la puerta, Llegaron los de inmigración y le dijeron que estaba detenido por papeles ahora. Y de ahí se lo llevaron al centro, al CIE. Muchas veces me fui ahí a firmar y un día me fui, firmé, y me dijeron que tenemos algo, error, y tenemos que subir, tenemos que subir arriba para mirar en ordenador a ver qué pasa, hay un error. y me llevaban y después me dijeron que tiene esa expulsión. En el caso del centro de internamiento de la zona franca de Barcelona, en muchas ocasiones, trobem a personas recién arribadas a las costas de Andalucía, que son trasladadas al centro de internamiento de zona franca para ser identificadas desde aquí y expulsadas desde aquí. En 2006 había... empecé los cayucos porque hubo rumores de que, de que España necesitaba trabajadores en los campos y los otros sitios. Así, bueno, empecé a pensar que bueno, igual puedo ir a los cayucos. Pues este 2006 ye, llegué a, a Tenerife. Estuve ahí 40 días y, y me deportaron y volvimos otra vez y 45 personas, no sé, 45-46 más o menos. Volvimos, lo mismo. Sube 40 días, nos deportaron. Otra vez. Así que bueno, digo bueno, lo mismo voy a hacer, porque no voy a quedar en Senegal. Ahí el problema es cuando llegas a la costa, siempre está la poli siempre porque desde el, cuando cuando llegas a la costa bueno ya te ya, ya, ya, te, ya te ven ellos así que te, te recogen y te llevan al CIE y te identifiquen ellos y te van a decir que aquí tienes el abogado, tienes tu médico, pero te vas a estar aquí 40 días. Si el gobierno te deja entrar, te, te dejamos entrar. Si no, te, debo, te van a decir todo muy claro. Me dijeron que no, tú tenemos que excusarte. Pues que llevas, y estaban ahí también, DCIE, Policía Nacional. Y me llevaban ellos. Y me dejaban libertad, Mosos de dicen que no tenemos nada con él, nada de problema, y me llevaban ahora otra policía. Bueno, yo estuve ahí 13 días. Los centros de internamiento son, a la práctica, prazones administrativas. Los CIE son creados por la Ley Orgánica de Extranjería, vale, se introduce en el año 1985. De alguna manera eh, se van eh, legislando, pero muy poquito. Es decir, se crean los centros de internamiento de extranjeros, pero no hay una normativa aplicable para los propios centros de internamiento de extranjeros. Simplemente se dice que en el marco de procesos sancionadores donde se imponga una eh, orden de expulsión como sanción está la posibilidad como medida cautelar para asegurar esa expulsión el internamiento en centros de internamiento Dice que es peor que una cárcel Dice que es peor que una cárcel, hace mucho frío te dan una colchoneta para dormir y las camas no son, no son ni de madera ni son de, de cemento como, un como los calabozos Hacía mucho frío y no hay no hay agua caliente eso es lo peor que siempre te, resfri, te, te resfrías, no en, en, la, en la donde en la celda donde él está hay siete personas yo estaba con, con sí, bueno, conmigo seis personas estábamos seis personas la comida es fatal te sirven como para un niño y fatal te dan a lo mejor un trocito de carne te dan una ensalada y un, y un pan y por, la, y por la mañana te dan un bocadillo pequeño y en un vaso plástico te dan un, una leche que es más agua que, que, y con un poquito de café. Es un pan así muy pequeño y un café así. Las condiciones dentro son de hacinamiento super fuerte. Que situaciones de humillación total, como el hecho de que por las noches eh, no puedas, o sea, no hay, no, hay, no hay váteres, por ejemplo, ¿no? Entonces, mmm, hay un lavabo, si tienes que orinar, orinas en el lavabo, si tienes que, que defecar, hay un cubo que por la mañana se limpia y esto sin ningún tipo de intimidad, ¿no? El primero que, que a mí me, me hace enfadar es. Bueno, para levantarte, porque yo llegué a la noche allí a levantar es un timbre que es como como animales. media hora, ¿no? A las 8 de la mañana que despierta una, una persona así. a levantar, pues te dan como 15 minutos. Tienes que ir a... Al... Ahí no hay baño dentro de la habitación. Te dejan ahí encerrado toda la noche. Por la por la mañana, te, te vienen a abrir la puerta al baño. Te dan 15 minutos. Si no te pegan. Y ahí tienes el patio y tienes tu televisor. Hasta las 12. Hasta las 12 no puedes entrar a tu habitación. Hasta las 12 te llaman otra vez para comer. Después de comer. Tienen una hora allí. De fumar un cigarro lo que quiera. Y ya podéis subir a vuestra habitación, ahí puedes ir al baño, y, y a dormir, hasta las 5, pues te vuelven a abrir otra vez, ahí puedes duchar, te dan media hora, duchar y al baño y todo, y para afuera otra vez al patio, al patio hasta cenar después de cenar a las 10 que vuelves a subir. el 2006 es va inaugurar el nou centre d'internament de Barcelona situat a la Zona Franca. Situat a la Zona Franca, és a dir, molt a prop de l'aeroport, des d'on feia i desfè fe les, les expulsions de, de les persones migrants i a la vegada totalment allunyat del centre de la ciutat i, de, i gairebé inaccessible tant per les persones que, que hagin d'anar a fer visites com per les persones que passin allà, allà al davant. La visita todos los días de 5, de 5 a 7 de la tarde. Te piden el DNI, te cachean todo el bolso. No te dejan entrar comida. Si quieres llevarle un buen bocadillo, no te dejan entrar nada. Yo en estos dos años he entrado en bastantes ocasiones. Primero, muchas veces como familiar. O sea, sino, bueno, como digamos que como entran los familiares, ¿no? Pues te pasaban el contacto de alguien y tú entrabas en el horario de visitas normal que tienes 10 minutos, que de alguna manera es algo súper rápido, muy difícilmente entablar la, com la comunicación, es a través de un teléfono, estás oyendo continuamente a lo que, lo que hablan el resto de personas que están intentándose comunicar también, ¿no? Tienes que pedir cita, si no me acuerdo, si no me equivoco, de 5 a 7 podrían venir, menos domingo, sábado y domingo creo. Y podrían pedir una cita y venir y un rato, 10, 15 minutos hablando. Solamente escuchando la voz por, por teléfono, así. Ahora mismo cuando fuimos a verlo, él que es un hombre fuerte. Yo por eso a mí lo que me, me, me tranquilizaba cuando supe, era, se lo comentaba a mi hermana, le dije, me tranquiliza porque sé que es muy fuerte él. Dice que no le va a afectar, pero me ha, me ha, me ha llegado muy dentro a verlo, que, que, que, que, que se le saltaban las lágrimas al al, al despedirse de nosotros a través del cristal. Si fuera un delincuente no, no, no nos dejaron ni, ni abrazarlo ni darle un beso. No hay espacio al contacto físico y cuando sea este espacio al contacto físico, yo lo he visto, por ejemplo, una hija, han dado la, la posibilidad de que se abrace con con su pareja y con su hija, un interno rodeada de policías y sin ningún tipo de intimidad. ¿no? Durante el 2011, todas las personas que han estado internadas en el Centro de internamiento de Zona Franca han estado hombres. eso significa que la, en el caso de que las mujeres hayan han estado atingidas y se iniciado un procedimiento de expulsión, en vez de ser detenidas en naquet casos el centro de internamiento de Barcelona, on podrían tener a prop las les familias, famílies el entorno social, han estado trasladadas al centro de internamiento de Valencia en algunos casos o bé directamente a Madrid para ser expulsadas desde allí. A la práctica eso supone eh, una encara a càrregues a maquete internament ya que al que 60 días como a Max que Cabo, ahora andas activadas a libertad a maquete centros, las truvarán aluñadas al seu antor social y al seu xarxes de suport. de mucha tensión, de mucha angustia y que todo el mundo lo vive fatal. Incluso yo he visto personas que han pasado por un centro de internamiento en estos 40 o 50 días y han salido muy tocadas, con muchísimo miedo en el caso de que hayan salido aquí en el caso de que hayan salido deportadas aún peor pero hay personas que han estado 4 o 5 días y, y las consecuencias de ese internamiento ya han sido muy fuertes para ellos. ¿no? Está más delgado y está súper deprimido. Está nervioso, normal. Está súper deprimido y a punto de llorar estuvo, no tiene dinero, no sabe dónde va a llegar, no sabe qué día va a irse. Cuando me dijeron te vamos a llevar en, el, en un centro y luego te manda te mandamos a, a tu país, yo dije al al, al, al juicio, que al, bueno es una jueza, le dije que... Si me quieres mandar a mi país, que me mandes ya. No, no quiero que me lleves estos sitios, por favor. Pasó un día, empezó... Peleaban dos chicos y cerraron la puerta. Los polis No es que ayudar a ver qué pasa. Chicos, tranquilos, no. Cerraron la puerta. Que matan uno a otro. No sé. Ahí, por ejemplo... Si estás es tu habitación y quieres ir al baño, estás ahí con con con con con. para que vengan a abrirse, igual vienen a abrirse y te pegan. A veces pasaba cosas que estamos diciendo que la ley funciona, todo, pero de mis ojos pasaba cosas que no lo vi ahí, yo nada de ley, nada de derecho, no sé. Ahí la verdad es que no nos tratan bien, si sí, decir verdad es que no nos tratan bien. Ahí como somos como animales, es como si tienes todos, bueno, los perros no nos tratan así, pero es como si fuera, si fuéramos unos perros feos que no sirven nada y los dejamos algún sitio ahí tirados. Algo así, no sé cómo, no sé a qué palabra tengo que utilizar, sino. Si estamos abusados, los pueblos. Están tratando como los pueblos, aunque yo y los pueblos. ¿Vale? Según la constitución española y eh, i altres eh, convenis de dret internacional la de d'una persona només pot ser privada per una sentència penal, no per, un, per una autoritat administrativa com és en aquest cas la policía. policia. A més a més, la la de aquesta privació de llibertat dins d'aquest centre d'internament també suposa la vulneració d'altres drets humans, de vegades per les condicions en què es dóna aquest internament, la propia dignidad de la persona, la, la propia integridad física i incluso a por tan fin a la extrema que algunas personas han denunciado eh, maltratamientos y torturas que se han dado dentro de estos que te persones y algunas personas han, han acabado muriendo en la que te internamiento. Ahí por un gesto de quejar puedes recibir un, un palo en tu cara, así que... Yo siempre evito de hablar con ellos ni nada. Si me dices para, yo paro y ya está. Ya sé que no es, no va a ser más, más de dos meses. Porque ahí te pueden te pueden matar por la cara, ¿no? El, el pasado 6 de enero murió Idrissa Diallo en el centro de internamiento de extranjeros de la zona franca. Eh, eh, horas después, eh, el mismo día, se fue de alguna manera por llamadas de, de personas que estaban dentro que se sospechaba que podría haber habido una negligencia en el, en el trato médico eh, dado a esta persona, que de alguna manera podría haber una negligencia que eh, hubiera motivado... La, la muerte, ¿no? El chino, el chino, el chino, el chino. Nosotros, racistas, somos terroristas, nosotros, racistas, somos terroristas. Entonces, la campaña para el cambio de Barcelona comienza aproximadamente en Sembra del 2011 alrededor de las acciones que están para preparar el Día del Migrant, que es el 18 de desembre, y a partir de ese momento pues, eh, comencemos a trabajar muchísima gente, en una, una reunión son aproximadamente 70 personas y poco a poco poc, nos van a cargar colectivos, asambleas a 15 a EMA y bueno, ya hemos diversa Ama he el objetivo final de atancar al CIE. Vecinos y vecinas del Raval, hemos salido a la calle porque para decir que queremos que los centros de internamiento de extranjeros se cierren. Son aquellos centros donde se cierran la... Papeles y nosotras pensamos que todas las personas deben tener los mismos derechos y que nadie es ilegal y que no deberían de existir. El gobierno ahora dice que los quiere regular y nosotras no queremos oír hablar ni de reglamentos ni de nada. ¡Que se cierre! ¡Sancaré! ¡San La reforma de la llei d'estrangeria de eh, 2009 establia que els centres d'encarnament hauran de ser regulats per un, per un reglament, que hi ha d'haver un jutge de control dels centres d'internament i que les entitats socials ONGs, tenen dret a accedir a aquests centres i que els interns, les persones detingudes en aquests centres tenen dret a visitar eh, a les, les persones de les, de les ONGs. A, a 2012 y a eh, que estas tres obligaciones que aposaba la ley de la en a no se Bueno, ahí, ahí encima de la mesa aparece una propuesta de reglamento de los centros de internamiento de Zona Franca, eh, la cual, por lo que hemos podido intuir y leer un poquito, es, eh, digamos, totalmente... Eh, reprochable, ¿no? eso es, una media, eso es un reglamento, digamos, súper poco garantista, que incluso va mucho menos allá de lo que han ido los jueces de control de los CIES. Realmente la ciudad de Franca de Barcelona es al mes opac o gairebé el mes opac que existe a, a nivel de Estado español, donde no permitan la entrada ni, que, manera, bé, ni de entidades sociales, que de alguna forma es una bola que las enteras están ni de la de Greujas, como ha pasado a Rasenmen, ni de periodistas, de cap Capmecha ni da de... advocats, muchas vagadas, que suspitan que. que, que, que volan alguna cosa mesca de afancha una persona concreta que está dentro del CIE, y bueno, eso fa que las vulneraciones siguen invisibles y que no se pongan en noticia de todas las vulneraciones que existen entrada del centro. Se está hablando también de la cuestión de que lo gestionen ONGs o empresas, o sea, al final. Eh... Eh, ojo con, con que el Estado externalice su responsabilidad de si el Estado decide tirar de libertad, es el Estado el que tiene que, desde mi punto de vista, eh, eh, llevarlo a cabo. Para otra banda también, al gobierno del PP, voy a cambiar el nombre del CIE, ahora las dirán CC, se entras a la de la Entonces también que eso es una amenaza arrancada rentada de cara del CIE, porque ahora hay ha muchas personas ja, que comenzaron a razonar la palabra CIE a maltratamentos, a vulneraciones de derechos, a muerte, etc. Y cambiar el gel nom es como una mica, das pistas a las personas la, a nivel social y bueno, de alguna forma continúa a fer el mateix que hacían avance. Al final es una decisión política que los implantes sino una decisión política tomada por de X manera, la que acabará con los centros de internamiento, lo que, claro, dependerá de... De, de la, del rechazo ¿no? de la movilización y de la propia desobediencia de las personas a, a, a este sistema de, de mecanismo de importación, que de alguna manera es una pieza fundamental de, de lo que es la legislación de extranjería. ¿no? Claro, nosotras pensamos que la alternativa es que se aquí la ley de extranjería, decir, no hay alternativas, simplemente que se sumarice a y que nos permite que se unas personas para dar a las otras. Eso dice que cuando ellos se van, eh, le ponen un sello rojo que no pueden volver en cinco años. No pueden volver a entrar al país. Y teniendo él su trabajo fijo, tiene que dejarlo. Lo alzaron de la calle, el jefe no sabía nada. Y ya ves que cuando te alzan de la calle o de donde sea y no vuelves al trabajo más. O sea... Si me expulsan... Voy a tener un cruz así, un cruz rojo, roja, con, digo, para policía. Volvería, pero, uh, ¿para qué? Si vuelvo y quedo aquí más de 10 años y sin papeles, no. El 15 de diciembre me llevaron a Senegal. Así que, llegué a Senegal y la verdad es que, en, ahí la situación la encontré, encontré peor que antes, que antes tenía mi trabajo y todo, pero ahora, ahora está, está peor, está muy mal ahí la cosa, así no, no, tenía, no tenía nada que hacer, digo, bueno, voy a intentar otra vez a, a volver. Y ahora estoy trabajando en una escuela de cocina, donde yo estudié y terminé mi estudio y mis prácticas. Ahí mismo en este, esta escuela me dejaron trabajar. Tengo pocas horas, pero estoy muy contento y estoy trabajando. La verdad es que no, he, no estoy muy bien aquí. Bueno, aunque... Tengo mi fami bueno, tengo hermano aquí, tengo amigos, tengo aquí, la verdad es que tengo buena gente aquí, tengo unos amigos que me quieren muchísimo y siempre intentan ayudarme por algo, porque aquí, la vida de aquí, si no tienes documento, la verdad es que es muy difícil. Si era, es que por lo que veo no sirve nada, ¿no? Es, es un lugar que, que es para tratar mal a la gente solo, es que no sirve nada. Ellas presas en centro de internamiento, internaceno, garajeno, que nunca eligieron las indígenas y refugiadas, todas las migradas, sufren las miradas de la supremacía blanca, infantilizadas y anuladas. Nuestras hermanas con distinta identidad y procedencia, el desprecio es la base de esta ciencia. Europa fortaleza en el centro de esta Diana, el racismo de dentro de una en el centro de esta Diana. Europa fortaleza en el centro de esta Diana, Europa fortaleza en el centro. De